Bienvenidos a tu entrega más de Top Cultivo, mi consultorio canábico. Hoy abordaremos cuestiones relacionadas con la alimentación y la sobrefertilización, así que permanece atento si no lo queréis perder. La primera duda que vamos a resolver nos llega desde Zaragoza, capital. Mito Curs dice tener un problema carencial con sus plantas posiblemente debido a una mala alimentación. Bien, Mito, de tus palabras deducimos que la alimentación ha sido insuficiente. Has de tener en cuenta determinados factores que influyen a la hora de alimentar correctamente a tus plantas. En primer lugar, la genética de la propia planta determina su glotonería. Si conocemos de alguien que haya cultivado la misma genética, podremos preguntarle por sus necesidades alimentarias. Esto nos puede servir a modo orientación. Si cultivamos en suelo o en maceta, también va a determinar la cantidad de abonado. Es evidente que, si se cultiva en suelo, se ha de realizar un abonado de fondo en contundencia, sobre unos 5 a 10 kilos de humus maduro por metro cuadrado de superficie cultivada. En cambio, si se cultiva en macetas, la alimentación ha de ser aportada periódicamente. La periodicidad dependerá del volumen de la maceta y de la calidad del sustrato que utilicemos. Podemos empezar dando abonados de una a dos veces por semana e ir afinando conforme veamos las exigencias reales de cada planta. La electroconductividad y pH de la disolución nutritiva es muy importante para una correcta alimentación. Debe ser siempre a pH 6 y medio, mientras que la EC debe estar entre 0,913 para crecimiento y entre 1 y 5, 1,8 para floración. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo.